Campeones de League of Legends en 10 segundos. Darius, su básico se aplica en sangrado. Hasta 5 stacks. Gira, de cerca no aplica pasiva, pero de lejos sí. Mejora su básico y lo vea. Te trae, te clava el hacha en la boca. Y mientras más stacks de la pasiva, más daño. Y si mata a alguien la tiene de nuevo. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.